Hola gente, soy Rex Draws y bueno, este no es un streaming ni una grabación normal porque eh, acabo de ser víctima, no víctima sí, pero acabo de sufrir lo que sería sin dudas la primera vez que una plataforma me banea permanentemente sin, sin obviamente tener la opción de poder eh, dar una disculpa o una apelación impugnar me banearon permanentemente de la plataforma Twitch por uso no autorizado de un menor en un stream a qué me refiero en un stream que estaba haciendo con mi hermanita de 7 años tengamos en cuenta varias referencias ella estaba con ropa no estaba haciendo nada fuera de lo común. Estaba viéndome cómo bailaba en el juego. Hasta que le tocó su turno. Y obviamente yo estaba fuera de cámara. Viéndola obviamente. Estaba fuera de cámara. Vigilándola para que no pasara nada malo. Vigilando el chat. Vigilando la cámara. Vigilándola a ella. Y vigilando que no se le vaya a ver nada de nada. Ni una parte privada. Ni una parte íntima. Nada lo tenía todo cubierto, lo tenía todo, todo bien, todo. todo estaba bien en ella, todo estaba bien, pero al parecer a Twitch no le entra en la cabeza el hecho de que una menor que está siendo supervisada por un tutor o un responsable que más de allá de 18, de 18 años como yo, que yo tengo 21, eh, al parecer no se les metió en la cabeza ...de que la persona que estaba en el streaming era un menor No se involucró violencia No se involucró palabras ni groserías duras No se involucró nada con respecto a las drogas, o al tabaco, o al alcohol, nada de esas cosas Nada sexual, nada íntimo, nada sexista No hablé en ningún momento, nada fuera de lo normal ...que podía afectarla a ella, o a la, a la gente que está viendo era un streamer limpio, mi hermana bailando el Just Dance 2022 de la Switch no era la pura cámara de ella con el Switch ahí nomás a Twitch no le gustó y, no le, no le, y le pareció mejor idea que sacarme el streaming y banearme inmediatamente con un correo diciendo que su cuenta de Twitch ha sido suspendida indefinidamente sin posibilidad de una apelación pero independiente de que sea de que no me den una, de que no tenga permitida la apelación la hice de todas formas apelé diciendo que aunque el contenido mostrado está completamente libre de, de cosas sexistas me a banearon igual estoy baneado permanentemente de la plataforma y para peor perdí todos mis suscriptores todas las cuentas las que está vinculada con el Twitch de seguro están todos con el mismo baneo o de seguro tienen bueno todas las cuentas que están vinculadas con mi cuenta de twitch de seguro ya están borradas completamente ya no tengo posibilidad de recuperarlas a menos que crea una cuenta aparte obviamente en la que tenga todas mis cuentas de todo mi, todas mis cuentas de streaming conectadas pero esta era una cuenta de twitch vinculada a streamlabs stream elements y lo que es de YouTube vinculado con otras cuentas pero de YouTube Todas las cuentas que están vinculadas con Twitch se borraron Todas mis suscripciones se cancelaron Todas mis todos mis seguidores, todas mis reproducciones, mis streamings antiguos, mis streaming actuales, mi streaming archivado Están todos borrados Excepto el streaming del subatón que hice hace un, varios hace unos meses atrás Ese está respaldado en una lista en obviamente no listada en YouTube pero, está borrado completamente de la plataforma Incluyendo uno de mis de mis clips más populares Que era de, obviamente, Funado Yo Funado una vez, pero Funado por un juego nada más Que fue un chiste, obviamente, entre mis compañeros de clase y amigos, obviamente, también Y bueno Todo en el Twitch se borró más quiero pedirles que cuando hagan un streaming Si van a hacer un streaming y tiene algún hermano o hermana menor, menor a 13 años, no los pongan en su streaming En serio, porque pueden pasar por un mal momento como yo Mi cuenta está baneada indefinidamente Estoy esperando una respuesta de Twitch porque igual les había mandado un mensaje Por Twitter y también por Twitch Explicando lo sucedido Y estoy esperando alguna respuesta Si Twitch ve este video, por favor Twitch, te lo ruego No te lo ruego, pero te lo pido desbaneame de la plataforma, sé que fue mala idea poner a mi hermanita pero ella también tiene el sueño de ser streamer y yo le estaba dando su momento de su momento de de, de de gloria su momento de disfrutar un poco lo que es ser streamer y no podrá ser streamer hasta que tenga 13 años o más tampoco es lo mismo tampoco puede ser lo mismo con, con youtube Entiendo que poner menores en un, en un video de YouTube o en un streaming es peligroso Porque estáis violando los derechos de los niños O estáis como eh, en riesgo por el tema del, de la ley copa y todas esas cosas Pero esto de niña, de 7 años Completamente con ropa Tenía una polera manga corta, un short tenía pantuflas puestas tenía su pelo arreglado bailando ahí súper bien y tú consideras eso malo digo estaba estaba bajo mi custodia estaba bajo mi supervisión yo estaba vigilando estaba bueno estaba atrás de cámara aparecía de, de nuevo con ella estaba con cámara y detrás de cámara también viendo el tema del chat ahí poniendo comentarios de que está mi hermanita no le digan nada está viviendo su momento también, viviendo su momento de, de cómo un streamer se siente, cómo se siente uno haciendo streams y como uno siendo streamer y twitch me banea de esa forma me parece innecesaria la forma en que hicieron el baneo yo no estoy negando obviamente que no debían haberme baneado ni nada de esas cosas pero también me parece medio innecesario que me baneen solo porque mi hermanita aparece como por 5 minutos y después de eso cortan, en, cortan mi streaming sacándome de la plataforma así como así Porque me parece innecesaria el agua que se hizo Pero bueno, sabiendo a cuentas obviamente de que no se tenía que poner un menor en un streaming Y que bueno lo mismo pasa con YouTube porque YouTube ya igual me dio una advertencia por incluir a una menor en uno de mis videos de streaming también de YouTube Mi hermanito también estaba con ropa en ese momento yo cuando hago streamings, yo tengo ya sea a mi hermanita al lado viéndome porque a ella le gusta cuando yo hago algo así, cuando yo hago streamings. Y está bien, lo entiendo. Entiendo que quiere acompañarme obviamente hablarme mientras yo estoy ya sea leyendo los comentarios, leyendo el chat, jugando y todo eso. Entiendo que quiere acompañarme, pero de repente cuando tiene que aparecer ella para acompañar el streaming no debería banearme de esa manera tampoco. Bo. Así como, ah, acá hay una menor. Hmm. Tiene ropa Baneado No, ¿Cómo? ¿Cómo? Más está bajo mi custodia Bajo mi supervisión Yo controlo todo lo que hay en mi plataforma de streaming Y si mi hermanita es incluida Y alguien le dice algo malo Yo salto inmediatamente y digo Oye, weón, ¿Cómo se te ocurre si esa weón a es mi hermana? ¿Qué pasa si yo voy a tu casa, weón? Y digo, tu mamá es fea Tu mamá horrible Tu mamá una... Maraca, por así decirlo Tú reaccionarías de la misma manera, pues bueno. Tú voy a reaccionar lo mismo como yo reaccionaría si alguien dijera algo malo de mi hermanita. Por la misma razón, yo no te diría nada de esas cosas si tú no dices nada malo sobre mis cosas tampoco. Mi hermanita es todo para mí. Y si algún momento ella quiere iniciar su carrera de streamer. Yo la acompañaría, yo yo, yo, yo yo la ayudaría para que estuviera lejos de lo que serían las cosas malas de un streaming Y, la, y estaría más cerca de las cosas buenas de un streaming Como la convivencia, la, las buenas palabras en un streaming Uno que otro garabato si es que le pasa algo malo en mi de su streaming Y obviamente eh, no decir nada malo, no mostrar nada fuera de lo común Y obviamente protegerla si ella hace algo, yo voy inmediatamente a decirle, a decirle hermanita, no No hagas eso Así es simple Me banearon de Twitch no, Aún estoy esperando la respuesta de parte de Twitch y del soporte de Twitch en Twitter Que ni siquiera me han respondido los weones Y... No tengo más alternativas que usar una cuenta nueva Que me acabo de crear recién, así que este streaming que está haciendo es como el primero de la cuenta pero sigue siendo uno de los million streaming que yo he hecho en todo todos mis años en la plataforma de Twitch Pero... Solo espero que esto se resuelva Ahora si Twitch no me responde en, en unas semanas más eh, O en unos días más o si, me o si me responden, me dicen que no pueden arreglar lo de la apelación, lo, lo de la cuenta borrada no tendré más opción que usar una cuenta nueva y tener que recuperar de nuevo todos esos todos esos seguidores que yo perdí gracias a Twitch y su mal manejo del, de las reglas de la plataforma. Yo me leí las reglas, yo me las reglas de las dos plataformas en las que hago streaming, Twitch y YouTube, y obviamente yo sé que no tengo que incluir un menor. YouTube, ya me pasó con YouTube ya una vez, un strike de advertencia, de advertencia. Y ahora con Twitch, que lo hacen peor? Me banean permanentemente y así como si no va Puede haberme baneado temporal, no sé, una semana o un mes hace streaming Lo hubiera entendido, pero indefinidamente ¿No parece que un poco arriesgado, un poco peligroso también? Un poco fuera de lo, de lo normal, porque... No tiene nada de malo que muestra mi hermana con ropa Y bailando ni siquiera estaba, ni siquiera estaba amenazado con un arma Twitch, qué wea En serio Con YouTube lo entiendo, sí mostré a mi hermanita Estaba jugando ahí, Mike, seguro para YouTube, le pareció como malo, malo, malo, malo, malo Todo malo para YouTube, todo malo para YouTube iba a Twitch ¿O Hubieran, me hubieran baneado a mí obviamente si yo estuviera mostrando un arma y apuntando a mi hermana ¿eh? Hubiera eso sido Peligroso, inclusive estaría involucrando a alguien en, con violencia, obviamente. En primera, YouTube me borraría mi plataforma, Twitch me borraría la plataforma, llamarían a los carabineros, me llevarían preso y obviamente ya a varios le ha pasado. A mí no, porque uno vivo en Chile, no tengo credibilidad suficiente ni el buen estado mental suficiente para tener un arma. Dos, acá de seguro si yo usara hierba contra alguien me funarían inmediatamente. Lo cual no quiero serlo, no quiero ser funado Y tres Respeto a mi hermanita Y le tengo mucho cariño Yo en verdad no quiero que le pase nada malo a ella Si le pasa algo malo a ella Yo Haría lo que sea por ella En verdad, haría lo que sea por ella Tiene una herida Compro par chicurita o le compro algo para que se le quite la, la, la cuestión eh, le, le pegaron en el colegio yo voy y confronto al niño si le veo, pues me importa un pico si es un menor de edad. No, pero en serio, eh, siendo una persona como razonable es como hablar con los padres de ese niño. Ahora si sí, no, hablar directamente con el niño, si es que se creen tan madre. No, pero en sí, eh, volviendo al tema en conclusión, ya Twitch me baneo permanentemente. Mi nombre anterior era Rax Strauss, así que si quieren la gente seguirme, soy Rax CL en Twitch como nuevo, nuevo canal no tiene fotos si es que me ven sin fotos de perfil o sin banner eh, en el en el twitch es porque lo estoy haciendo ya y aparte obviamente estoy en el streaming así que para la gente que me esté viendo o va a ver este este streaming archivado por 14 días nomás, pues esto fue lo que pasó pues esto esto todo esto de aquí para acá para atrás es todo lo que pasó en mi eh, cuando me manera a mi cuenta de Twitch Igual un, una lástima igual que me banen de esa manera Pero bueno, así son las reglas al parecer de Twitch Mal crea las reglas debo decirlo Pero bueno, eh, no más Espero les haya gustado este vídeo eh, Para la gente que me está viendo por Youtube, obviamente este es un video de mi streaming Voy a seguir streameando, tal vez escuchando música ahí, intentando calmarme un poco, hacer algo, no sé, hablar Compartir el streaming con mis amigos también Para que vean Y subir este streaming Sin edición a la plataforma No voy a editarlo en verdad No voy a editarlo Porque Por lo que pasó con Twitch En verdad que estoy Estoy Estoy, estoy muy palagada en verdad Más que me me, me, me cagan mi trabajo también Pues algo que lo que Yo intento hacer Para ganarme la vida Trabajando como streamer Haciendo cosas de streamer Intentar ganar algo de dinero con esto. Porque también quiero costear mis cosas. Y... Ahorrar para comprarme una casa. Bueno, un subsidio buena una casa. Pero... Bueno. Vemos que sale bien de esto. Mientras vamos a seguir haciendo el streaming acá. Jug jugando, no sé. O hablando. De seguro un just chatting. Pero... Bueno. Eso. Para la gente de YouTube. Espero que les este video. Si te gustó lo que dije. Eh, dale like. Si crees que por ser un buen hermano o buena hermana y proteger a tu hermanito o hermanita menor te hace un buen hermano dale like si tú eres un buen hermano o hermana con tu hermanito o hermanita es pequeño yo lo soy con la mía y obviamente nosotros tenemos nuestras diferencias pero en algo en algo somos iguales sé que en, al, en algo somos los dos iguales pero obviamente ella sigue descubriendo yo también sigo descubriendo eh, lo mío viendo Nuevas posibilidades para no ser baneado de otra plataforma. Y mi hermanita ahí jugando y estudiando, que es lo que más importa ahora mismo, estudiar. Pero bueno, yo en unos días voy a entrar a la universidad, así que el video van a llegar muy, pero muy tarde. No prometo nada, puede que un video llegue más temprano que de lo habitual, pero tal vez será porque no tendré tantas tareas o tantas clases. Pero viendo mi horario de las clases, estaré teniendo de lunes a jueves unos, unos días muy apretados de horario. Pero bueno, eso ha sido todo. Soy Rackraus, nos vemos en el próximo video. Bye.